En la primera parte de esta historia, vimos cómo Billy Mayer hizo contacto con la extraterrestre Sem yase y parte del conocimiento que ella reveló para el mundo. Hoy conoceremos la continuación de este relato, así que ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar este viaje por la historia de la ufología. Bienvenidos al segundo capítulo sobre la historia de Edward Billy Mayer. Mi nombre es Ofla Castro. Comenzamos. Estás entrando a. Larkemo. Larkemo. Larkemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larkemo. El insólito caso extraterrestre de Billy Meyer. Part 2. El 2 de marzo de 1975, Semiaset dio un mensaje para los científicos. Dijo que ese era uno de los motivos principales de su misión en nuestro planeta, ya que la Tierra estaba registrando cambios que podrían terminar con todas las formas de vida, especialmente en la capa de ozono, y mencionó que en solo 60 años la Tierra perdió el 6.38%, y que el gas de bromo y otras sustancias químicas eran los responsables de esta destrucción, esta situación había comenzado ya a causar mutaciones en los seres vivientes de la Tierra. La capa de ozono impide la entrada de rayos UV al planeta y de acuerdo a la información de Semyacé, alrededor de 20 puntos estaban dañados y que, de no ser tratados, podría ser el final de la vida en nuestro planeta. Eso a ellos les preocupaba, ya que compartimos ancestros. Nuestro pasado fue el pasado de ellos. Billy mostró a los investigadores una serie de videos de las naves extraterrestres que lo visitaban, como estas que estamos viendo en pantalla. Las películas están filmadas en Super 8. En esta se pueden observar claramente artefactos voladores en forma de platillos que parecen rotar sobre su propio eje y se mantienen suspendidos. También mencionó los llamados saltos. Y luego puedo empezar a filmar. Aquí tengo el filme. Cuando el avión estaba quedando ahí abajo. Y después estaba empujando a la lado. ¿Puede empujado? Sí, empujó. Se empujó la lado. En algunas ocasiones hacían movimientos en forma de péndulo, grabaciones impactantes para la época y de igual dificultad de manufactura si éstas se trataran de montajes. Más aún si consideramos que Billy era un simple granjero que habitaba una solitaria colina. Billy mostró también los lugares desde donde se habían tomado los videos y fotografías, explicando tal cual había sucedido. Maya no. no. a small wheel to turn the film and I Oh You see there is standing ven yes uh -huh. it was about that place yeah. covering <coughs> you see and this way I put on my camera you' yeah. taking movies yeah. right yeah. with a film camera on a tripod May can shoot stills with his 35 millimeter camera at the same time and then I can start to film camera the video in tripleA Billy pudo tomar la fotografía de 35 milímetros que hasta la fecha sigue siendo una referente en las evidencias sobre naves extraterrestres. Al preguntarle sobre si otras razas extraterrestres visitaban la Tierra, Meyer mencionó que sí, que eran alrededor de 22 especies diferentes que venían con diferentes propósitos. ¿Hay Each year, about uh, 22, 23 different civilizations, they come to here to work here, study here, visit here. Mm -hmm. And the uh, other thing, there are, together with the Pleiadians, working here on Earth, about uh, eight other groups. Mm -hmm. But they not belong directly to the Pleiadian civilizations. They work together with the Pleiadians. They que together with the de So there's an association of some kind between the Pleiadians and some others that are also yeah, exoplanets. Exactly. Yeah. How long have they been have they been coming uh, here? For the 13, years, about. 13, yeah. Parecería que Billy podría estar inventando una fascinante historia. Sin embargo, personas de la localidad fueron entrevistadas por los investigadores y la sorpresa fue que más de uno había experimentado avistamientos en la zona, por lo que la historia cobraba fuerza ahora con el testimonio de otras personas. Pero hay otros testimonios a algunas de las visitas. Ernst Keller Müller vive en el monte de la Maya Farm. ¿Y qué dijiste de aquí, señor? ¿Qué dijiste? Tengo dos que he visto. Vimos las luces y luego se desaparecieron y luego se volvió de nuevo. Es por lo que he notado. And then behind us the forest, it was a little light. Bernadette Brandt, computer programmer. So? Uh, and it jumps like a ball. Like it bounced? Like a ball. Uh -huh. It goes up and down and up and down. But then it stood still, that ball of light, and changed direction came directly towards him with an unbelievable speed. My name is Elsie Moser. I'm living in Niederglatt. I am a school teacher. The first time when I saw it, it was up here. With, I saw it with uh, about seven other people. Were you frightened? No, not at all. I was thinking, oh, well, okay, now I have seen one. <risas> Una de las antagonistas de esta historia, que al final tendría que ver mucho sobre el porqué se ha perdido la historia de Billy Mayer, es Poppy esposa de Billy Al parecer Poppy era un poco tímida o extraña ante las preguntas de los investigadores Sin embargo, según Billy, ella incluso ayudó a grabar el siguiente sonido Listen here. Wow, you my wife recorded this one here and in the meantime i've been there down very standingly with the order recorder you had another recorder down yes. there how high was the ship above you uh about 60 meters 60 meters how far would you estimate it is from here oh today i think some 300 meters Ruth questions calliope maya's wife whose nickname is poppy Poppy, how long have you and Billy been married? Uh, now, six years. And you were married in Greece? Yes. Uh-huh. What did you think when Billy first told you about these experiences? Her English shaky, Poppy reverts to German. Yeah. It was difficult to... Uh, at the beginning. you. Mm -hmm. <coughs> because she never knows anything about this case. Well, she didn't know? No. When did she find out? She says, Billy takes a long time that her tell her something from the UFO. And then how did you feel about it? And she was thinking, why this happened all to me? Billy Mayer aún tendría mucho por mostrar, y con cada revelación, los investigadores resultaban cada vez más asombrados. Pero eso lo veremos en la tercera parte de esta entrega. Por el momento, suscríbete al canal. Y recuerda que este episodio junto con otros videos estarán guardados en la lista de reproducción de casos ovni extraterrestres de mi canal. Te espero en el siguiente video. Estás en Narquemo, el mundo oculto de Oxford.